Momento de par Antes de comenzar con el ejercicio, me gustaría explicar un poco de qué se trata un momento de par Pues es un sistema formado por dos fuerzas paralelas entre sí, de la misma intensidad Pero de sentidos contrarios Y están aplicadas sobre dos puntos separados por una distancia Al nosotros aplicar un par de fuerzas a un cuerpo, se produce una rotación o una torsión la magnitud de la rotación depende del valor de las fuerzas que forman al par y de la distancia entre ambas siguiendo una línea perpendicular llamada brazo de par. Un par de fuerzas es caracterizado por su momento. El momento de fuerzas es una magnitud vectorial que tiene como módulo el producto de cualquiera de las fuerzas por distancia, que es la siguiente fórmula que está a continuación. Comenzamos. Determina el momento de par resultante que actúa sobre la viga. A nosotros comenzar a realizar un ejercicio, tenemos que tener varios aspectos en cuenta. Acá podemos ver nuestro diagrama de cuerpo libre, en donde, primero, no tenemos que dar cuenta que tenemos que tener dos o más fuerzas con la misma magnitud. Acá tenemos tres fuerzas, y ambas tienen el mismo, la misma magnitud. También deben de tener la misma dirección, nos damos cuenta que las de 300 N, están verticales, la de 400 N están en verticales y la de 200 N están horizontales. Cumple con la condición. Ambas tienen una flechita para arriba, una flechita para abajo, una flechita para arriba, una flechita para abajo, o sea, son diferentes en un mismo punto. Perfecto, cumplen con la condición. Entonces, acá nos damos cuenta que tenemos tres pares de fuerza, en donde vamos a conseguir tres momentos de par. Nuestra fórmula es... Eh, nuestro momento es igual a fuerza por distancia. Entonces comenzamos. Okay. Aquí voy a colocar mi signo negativo. ¿Por qué mi signo negativo? Al nosotros darnos cuenta... Eh, en nuestro diagrama de cuerpo libre... Comenzamos con nuestro 300. A okay. nosotros darnos cuenta en nuestro diagrama de cuerpo libre que tenemos... Colocamos una moneda en donde comienza la, nuestra primera rayita y la giramos a donde comienza nuestra segunda rayita estamos hablando de nuestro primer momento de nuestra fuerza de 300 N. esta genera un sentido horario a nuestras manecillas del reloj entonces por eso es que comenzamos con nuestro signo negativo porque la monedita gira en forma horaria a las manecillas del reloj ¿ok? En el caso de con los 400 N, hacemos lo mismo, pero comenzamos con nuestra rayita que va subiendo y terminamos en nuestra rayita que va bajando. En este caso es antihorario, por lo tanto es positivo. Comenzamos en nuestra fuerza de 200 y comienza en nuestra rayita que va subiendo y termina nuestra rayita que va bajando, por lo tanto es horario también, a nuestra manecilla de reloj, entonces es negativa. Ahora comenzamos a sustituir nuestra fuerza por distancia, aquí nos damos cuenta que 3 más 2 es 5, por eso nos queda nuestro 300 por nuestra distancia, ahora en la de 400, colocamos nuestro 400 newton, okay, por nuestra distancia que son 2 metros, ok no coloqué acá nuestro newton disculpen ok acá. acá metros acá newton ok seguimos entonces vamos con nuestro tercer momento de par que es negativo colocamos 200 no newton por nuestra distancia que son 0 0,2 metros ok acá sacamos nuestra multiplicación nuestro signo negativo vamos a ver nuestro resultado más ok Ah, newton por metro Se había olvidado acá Ok, seguimos Más Nuestro 800 Newton Por metro El teléfono es un poco Ok Menos okay, Menos okay, Se quedó pegado Ok nuestro 40 newton por metro Entonces nuestro momento resultante va a ser igual a menos 740 newton Vamos a colocarlo en mayúscula mejor Newton por metro Ok, al nosotros tener esto necesitamos, nos damos cuenta Que en nuestro momento es negativo, por lo tanto es horario entonces podemos colocarlo así y colocar nuestra flechita para indicar acá, ok, esta, pasa que es un poco complicado, por aquí demostramos que es negativo y ese es nuestro resultado.